bien en este video vamos a ver cómo podemos utilizar esta extensión que se llama screen recorder para poder grabar una videoconferencia con nuestros alumnos para poder trabajar con esta herramienta nos vamos hasta el donde se encuentra el plugin acá en la barra de direcciones al lado de la barra de direcciones hacemos clic sobre ella y se tiene que, en este caso, tiene que aparecer esta ventana emergente donde nos va a permitir configurar eh, para poder realizar esta grabación. El primer paso que nosotros tenemos que seguir es indicarle qué es lo que queremos grabar. En este caso queremos grabar la pantalla de nuestro computador. Al seleccionar esa opción nos indica que, eh, cómo vamos a grabar el audio. Nosotros queremos grabar el audio del micrófono que estoy utilizando ahora pero también necesitamos grabar el, el, el, el sistema el audio que está dentro del sistema eh, entonces seleccionamos esta opción sistema más micrófono y es ahí donde se activa esta opción que ustedes ven acá donde nos indica que nosotros podemos comenzar a grabar pero para comenzar a grabar le hacemos clic acá nosotros necesitamos también definirle cuál es el área de grabación. Entonces seleccionamos eso acá. Comienza a grabar. Y acá nos aparece la opción. Tenemos tres opciones. Toda la pantalla, ventana y la opción que a nosotros nos interesa es esta que dice pestaña de Chrome. ¿Qué es lo que vamos a seleccionar? Nosotros acá vamos a seleccionar la pestaña donde se encuentra nuestra reunión de Meet. En este caso es esta pestaña. Fíjense que al darle clic acá ya me aparece seleccionada esa opción y ahora simplemente le doy en compartir. Muy importante que se comparte también el audio de la pestaña. Entonces yo le doy acá en compartir. ¿sí? Eh, y este me aparece así porque le di varias veces hace rato. Y este, una vez que. Ya tengo eso listo, entonces ustedes se dan cuenta que este en este momento ya está eh, grabando la pantalla o toda la pantalla donde se encuentra mi reunión dentro del Meet. Esto yo acá lo dejo, eh, lo, lo puedo minimizar y lo voy a tener acá abajo. Fíjense que acá abajito está el, eh, en este caso trabajando el, el, el plugin. Y en este momento, entonces, uno ya puede empezar a, a interactuar con sus alumnos. En este momento estoy trabajando con Fátima. Hola, Fátima, ¿cómo estás? Entonces, este... Ahí Fátima me tiene que saludar. Hola, Fátima. Hola. ¿Qué tal? Bien, entonces, eh, ¿se, se asume que en una, en una reunión virtual existe una interacción entre el docente y el alumno, ¿sí? Eso también… Hola, ¿qué tal? Hola. Y entonces eh, es, eh, uno empieza esa interacción. Fíjense que acá lo que nosotros estamos haciendo es estamos compartiendo nuestra pestaña y acá el Screen Recorder está usando esa, esa pestaña en particular. Entonces podemos asumir acá que nosotros como docente vamos a estar compartiendo también nuestra pantalla con, con nuestros alumnos. Podemos realizar nuestra, qué sé yo, mostrar nuestra presentación. Hola. Por ejemplo, en PowerPoint. ¿sí? Eh, podemos... Eh, hacer eso sin ningún problema y una vez que termine esa reunión, una vez que hayamos compartido todo eso, llega el momento en el cual tenemos que indicarle al Screen Recorder que vamos a terminar esta reunión, entonces en ese momento nosotros eh, le tenemos que indicar acá que el Screen Recorder tiene que detener esa grabación, entonces le indicamos detenerme esta grabación y automáticamente ahí ya tenemos el video grabado de nuestra de nuestro, de nuestro encuentro ¿sí? con nuestros alumnos. Acá también uno puede hacer una previsualización. Eh, si una no vez que ya tengo eso si listo, entonces, entonces ustedes se dan cuenta si lo consideran necesario. Ahí corre un poquitito el video. ¿sí? Y entonces simplemente le vamos a dar en guardar. Cuando nosotros le damos en guardar, él estuvo grabando toda esa información ya en, en, en el caché de nuestro computador y automáticamente ya nos descarga. Fíjense que en este momento acá me está apareciendo que está descargando un archivo. ¿sí? Ese es el archivo que nosotros necesitamos después eh, compartir con, con nuestros alumnos y es el archivo de vídeo con una extensión webm. Entonces, eh, dependiendo siempre del, de la cantidad de tiempo que nosotros utilizamos en grabar este encuentro sincrónico con nuestros alumnos, esta descarga puede tardar algunos minutos. ¿sí? Pero una vez que ya tengamos esta descarga lista, entonces ya vamos a poder acceder hasta ella. Este archivo normalmente lo, lo descarga Justamente en, en la carpeta de descarga que nosotros tenemos ya en, en, nuestro, en nuestro computador. Entonces una vez que esto ya está listo. Simplemente selecciona eh, acá la carpeta de destino. Y eh, en este momento entonces uno ya puede ir a buscar el, el video que se grabó con Screen Recorder. Y posteriormente este video ya lo puede este, compartir con sus alumnos. Ese proceso de compartir videos lo vamos a ver en el siguiente video. Hasta luego.